Recibimos a nuestros próximos invitados que no han venido solos, hay no, no, no. un amigo muy especial. Bienvenidos, muy Mauro Villaverde, Gerardo Colindio, aquí a Mañana. Y bienvenido Gracias. a Pirulo, ¿cómo le va? Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes, chicos? Buen día. Buen día, día Pirulo. Buen la día. verdad que un placer que nos hayas venido a visitar porque hace mucho que queríamos conocerte. Claro. Bueno, la verdad que yo también, desde que salimos de Córdoba, dije, quiero tallar para conocer a los chicos ahí <risa> en, en lo mejor de, mejor de mañana, ¿no? Exactamente. Mira, ¿desde ¿De dónde de, ha venido a visitarnos? Salimos desde desde de Córdoba. Córdoba con esa idea porque nos dijo, quiero ir a visitar. Y bueno, y acá estábamos compartiendo con ustedes el piso. ¿Y desde hace cuántos son amigos de Pirulo? ¿Cómo se conocían? Bueno, yo lo conozco yo con Pirulo hace 12 años, que somos amigos. Oh, wow. hace, hace, Don, hace sí, sí, sí, la verdad es que pivota. bastante tóxico, querida. Este no es la convivencia, Sí, sí, sí <risa> bastante pesada la convivencia y de ese que a mí me, me sutera, pero bueno, con el tazo del tiempo le agarré un poco de cariño claro, también. Claro. Y con Gerardo nos conocimos después uh -huh. de un tiempo en plena pandemia, eh, bueno, de ahí nos conocimos y arrancamos a hacer vivos en redes sociales Ajá. Y bueno, esto fue generando una, una locura bastante importante qué lindo. Y llegamos a tener 15.000 dispositivos conectados sí. en, en los vivos ¿con un vivo con sí, Pirulo sí, como ve. protagonista? Sí, y sí, querido acá que la estrella soy yo, claro, no, claro, no es <risa> <risa> Bueno chicos, qué lindo, y ahora en la provincia de Mendoza presentando Pirulo es una cosa de locos, así se llama. Pirulo, una historia, una historia de, locos. de locos. Una historia así, de locos, así, así. perdón. Perú, una historia de locos. Ahí está. Hemos, ahí está. hemos venido a presentar, eh, <ríe> por esto que hace mucho, hace dos años que queríamos venir. Que queríamos ¿no? venir, exactamente, Ajá. Mendoza y, y, bueno, el año pasado la pandemia siempre por ahí nos jugaba una mano pasada, pero, uh -huh. bueno, este año... Tuvimos la oportunidad de venir y estamos muy felices Porque además tenemos muchos amigos aquí en Mendoza Hemos visitado la provincia más de una vez Pirulo, o sea, todo mundo bueno, vino el año pasado ah, ah, El claro, año pasado, sí. Pirulo, estuviste acá también Estuve en este canal, pero no me acuerdo Cuál era el trabajo que viene. a hacer Vos sabés que eh, eh, Estuvimos, estuvimos, porque yo también estuve estu, O sea, si estuvo él, estuviste claro, claro, sí, sí. Claro, sí. sí, vino sí solo, que, total, Si vino sí, solo, yo estaba bien morido No, no, vine con este, sino que tú tiene toca en memoria, querido. Yo no sé qué. le da estaba la cabeza el, el tema de Tirulo. ¿Y los Tirulo? Sí, sí, me fascina, me fascina. Siempre venimos, cuando tenemos vacaciones, venimos estar acá, ah, y bueno, este año todavía no hemos podido venir a vacacionar. Me, me encanta. encanta. ¿Y quiénes van a ver este espectáculo? ¿Está pensado para toda la familia, para los más chicos? Sí. ¿Con qué se van a encontrar en esta historia de locos? Sí, eh, tal cual, es para toda la familia, de hecho, bueno, siempre vemos en el teatro tres generaciones, y Ajá. eso nos encanta, porque vemos a abuelos, vemos a papás con sus hijos. Claro. Eh, y bueno, eso es lo que tiene Pirulo, esa magia tan increíble de atrapar a toda la familia. ¿Y te quieren eh, los chicos? Sí, bueno, sí. Wow. un montón. sí, sí nos encantados No, vos. no, los niños se quedan enloquecidos cuando, cuando <risa> estamos arriba del escenario, cuando se suben arriba del escenario me tironean un poco también. Sí. Sí. <risa> el domingo lo, pasado sí, tuvimos, domingo, tuvimos en un show allá cerca de Villa Dolores, por allá, y había, se nos subieron los chicos al escenario oh. Y ahí lo tenemos sí. que sacar, casi que necesitamos guarda de espalda para Pirulo Y eh, sí. la fama casi, de Pirulo sí. sí, casi me tienen que armar de nuevo, me tironearon por todos lados las criaturas Digo, está todo bien, pero no me rompan. Claro, ¿sí? no, claro, sigo. Pero Pirulo te gustan entonces las cámaras, los escenarios, ¿no te da vergüenza? No, no, yo lo, lo da vergüenza claro. eh. No lo conocí nunca la vergüenza <risa> claro. no, no Eso es cierto, así que bueno, es, es un show que está muy lindo, eh, son casi dos horas de show tenemos música en vivo con Iván Conilio también, que es hermano de Gerardo, que hace muy linda música. Tenemos cambios de escenografía, tenemos cambios de vestimenta. Así que es un show que dura casi dos horas para que la montón. gente pueda disfrutar donde no hay groserías malas palabras bueno, entonces es para está la muy bueno ¿no? sí, sí para, sí, para todas las familias mi querido, sí. yo, yo <risa> quiero, eh, Mauro que nos expliques un poquito más allá de lo que es el espectáculo muy y demás bien. de lo que vos haces que es muy difícil ventriloquismo se llama sí ventriloquía ventriloquismo sí sí muy bien muy Ok, bien. entonces es hablar básicamente con la boca cerrada exactamente es, hay, hay... podemos mostrar a, a, a cámara porque por ahí lo mostramos bien chiquitito sí. eh, a, a Pirulo únicamente hablando Ah, no Pero está mientras... grabado. No, no, ¿cómo voy? No está, está grabado. El año. Tú sabes que hay gente. Ah, hay gente que se piensa que, de que yo estoy grabado. Ah, claro, hay gente piensa ¿Sí? de que la voz de Pirulo está grabada. No, no, no es así, chicos. No. Si no, le no preguntamos es... cosas y responden, le no, no claro, claro, claro, tiene, hay que responder en el acto, querido. claro. Claro, hay gente que piensa que, que la estaba, voz de Pirulo está yo, grabada. No, yo pensé que estaba grabada. No, no estaba hablando en serio, Cabilia. <risa> Cabilia le dice, él le dice Cabilia, claro. Gerardo Esconilio. Claro. Pero como yo soy medio mal hablado, Me sale Cabilia y le dice Cabilia, ¿no? claro. <risa> el apodo. Claro, me apodo, yo tengo apellido artístico. Me gusta de Pirulo, no, oh, sí, era, sí. todo engamado. Sí, yo soy una, una persona gaucha, inclusive el año pasado, cuando fuimos a la entrega de Tren Dios Carlos, ahí en Carlos Paz sí. yo decidí ir de, de esta manera. Claro, nosotros le quisimos poner traje Exacto. y todo lo demás claro. ese y año? no, no, se impuso. no, no yo Ya viene así. con dos noviazgos bastante importantes ah, la parábola. Sí. Es rompecorazones. Sí. sí, la no, primera no, temporada no. en Carlos Paz, eh, bueno, sí. creo que se puede ¿Con contar. Quién es, que lo es, Pero para con, actualmente. ¿Tiene novia? Ahora no. Ay, menos no, solo, pero está solo, menos está solo. Porque... Pero vamos a la sí. tercera temporada en Carlos Paz y esto nos preocupa porque el primer año estuvo con Celeste Muriega. ¡Ey, ah, no, hey, no. hey, hey, basta! ¡Ey, basta! En serio, cabrón no cortes las de mías. <risa> no, me mató a porque menos mal que estás soltero. Porque nosotros ¿sabes? veníamos con la idea de sí. de presentarte a alguien. Oh, oh, my tenemos God. una ¿Estás con ganas de enamorarte? Siempre. Siempre. Siempre el amor golpea mi puerta y en mira, cualquier momento. Date mira, vuelta, Brulo. Nosotros tenemos una amiga maravillosa. Apa. Hello. Hello, es no. ¿Hay ¿Hay en, inglés? en inglés. Yes, I can stick in English. <risa> <risa> Hello, Brulo. ¡Ay, qué verla! ¡Ay, qué verla! Matina. Es nuestra amiga, okay. nuestra vecina, te cuento. No sé, también me siento a un patullo. Dale, dale, dale. Venía acá, querida. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo quisiera ser el sol para alumbrar tus días y oh. la luna para delar tus noches? Oh. Mujero, no, no te primero. mueras, no te mueras Compartamos este camino juntos, querida Ya allá arrancaron bien. Ya arrancó pero, Chicos, no hay show esta noche ni mañana Qué hermosos ojos que tenés Ay, vos también Te has hecho algo en la carita Sí, me hice lifting sí, pero, pero, pero Perla, vos no te vas a poner celosa de Celeste, ah, Celeste Muriega no. Todas esas chicas que son las sex. No, no, vos no. habías olvidado. Perulo, no, no, lo mío fue un, ah, okay. claro, ah, un tachangón, que digo. Sí. Claro, un tachangón. Pero uno no sabe lo que es un tachangón, claro, pero, pero sí, no, sí. Pero sí, lo pues, emplean la palabra. Lo, lo, lo mío, bueno, los chicos lo usan, te digo, y quedan bien. ¿y, así la así bomba que, ¿cómo? ¿Y qué pasó con la bomba, digo, este año? Eran novios ah. hasta Con la bomba tucumana, sí. la bomba Ah, no me digas. Bueno, ya no es la poesera amarilla, es la camisa. Claro, no, no, no, no. El amarillo te sigue. Pero todo eso terminó, corazón. Así que sí. Podemos hacer lo que vos quieras, querida. Esta noche... ¡Ay, quiero besos! ¡Se besan! Ah, claro, ah, que no! ¡Se pero besaron! ¡Es que no ¡Ay, se ¿sí bueno, bueno, hey, bueno, hey, bueno, qué bueno, la bueno. bueno. ¡Ey, qué se pasó? chicas, por favor, mire, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. no, mire, no tiene no, sí, mire, nunca había mire, mire, mire, mire, mire, no mire, no Nunca había mire, un muñeco, digamos. Ah, sí, sí, sí, sí, no en vivo. Hacemos una pareja, ¿eh? Hay un tema de altura, pero no me preocupa. No, no, porque no hace falta altura. Pirulo, Digo, vos le aclaraste que no va solo, digo. Ahí, eso es lo único Claro, viene con un percurado. Lo tengo que acompañar, sí, sí, no sé cómo lo podemos. Bueno, pero Pirulo, él va a pagar la cena. Olvídate, sí, la plata de no vale. Yo no tengo ni 10 pesos, Yo tampoco, Pirulo, tenemos mucho en común. No, Bueno, pero vos quedate tranquila que algo. Vamos a arreglar los dos. Ay, sí, todo, y esto que se van a Córdoba se quedan acá Dios, Dios. Depende, hoy ya. estamos acá acá o sea, de que no, que punto acá, medio. Ey. Claro. No te pregunté, estaba casi todo. No, bueno, pero que no pero podía haber yo... llegado a la cena a Córdoba. No, no, Dios, no, no. no. Digo, claro. Futuro ya me parece que esto va. No hablemos que... del futuro. Ah, me encanta. Digamos el presente. Ay, creo. Pirulo, son no, no, un No, no, no, no. Esto es único, eso es Lo tenés que acompañar a Pirulo a las funciones este fin de semana. ¿Querés contar dónde vas a estar? ¿A sí. qué hora? ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Este fin de semana estamos hoy y mañana aquí en Mendoza. Bien. Así que ahí, están, ahí está el flyer el para que la gente pueda, pueda leer. ¿La ahí. casa a leer, Pirulo? Voy no, no, estoy medio. Yo te corto ayudo, Pirulo. Porque está sí. chicato, parece. Claro. Sí, sí, sí. Real bien. Cine Teatro Municipal en San Carlos esta noche, 21 a 30 horas. Allí tenés bien indicado, bueno, dónde sacar las entradas Exacto. y demás. En todas esas redes sociales que puedes encontrar por allí. Es un espectáculo para toda la familia, para que vayas con los. Chicos, para que se diviertan sí. ¿Y dónde más van a estar? Mañana vamos a, estar a estar en, también en, en, en el el Rivadavia es En Rivadavia también. también vamos a estar Así que bueno, los esperamos a todos Como decimos, para disfrutar de un show muy lindo sí, Muy familiar, con casi dos horas Porque dura una hora ah, 45. Sí, no. Ay, les cuento que el año pasado sí. Ganamos tres treinos Carlos Ahí en Carlos Taz Qué talentoso, ojo Realmente te conviene Aparte es sí. un amor de persona Sí <ríe> Tiene rolito, sí, además tiene rolito. ¿Cuántos sí? años sí. tiene Pirulo? Eso no lo cuenta eh, eh. el escopito. No, no, querido, no tengo otra vez. Tengo 54 años, querido. <risa> ¿Pero cómo estás? Bueno, sí. Bueno. sí, está muy bien. Está muy hey. bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está impecable. Esa cara no envejece nunca. Está impecable. Jamás, jamás, querido. No, no, no. Está impecable Pirulo. <risa> aparte, se ha cortado bueno, el pelo. Se cortó el pelo ahora. Sí, se esquece, sí. Si no me crece a mí. No, no, no. te cortaste el pelo. Y si no me crece, cabril. Dejen mentirle la gente que ya no te conocen. <risa> no te puedo creer, pirulo Mirá con lo que tenés que lidiar claro. todos los días todos Lo que tenés tres, que bancar todos el día dos, ¿no? Y todos los días igual Bueno, igual. está bien, de última Si vos querés, pirulo, nosotros claro. damos un paso al co No, dos no, eh hey. <risa> bueno, bueno, para... no, no, no, te, si se da él, este, terminó, no tiró te te sí, <risa> ¿Y cómo sigue este amor? Digo, que la llevamos la gira a ella, sí, se las la, la damos. ¿Sí? Se la prestamos. Ah, ah, se la prestamos no, ahora. Con este fin de, claro. de semana nada más, claro. Claro. Claro. Y, claro. y las chicas llevan mucho oh, tiempo queriendo que me vayan, así que. caído bien Que prueben claro. este fin de a ver qué es química. Chicos, claro. yo tengo un lugar más en la camioneta. Tienes que hablar con nosotros, Pirulo la camioneta mía, chicos, si le acláste que está actoro, la yo. Claro. Oh, Ay, Pirulo, bueno, entonces ¿no? este fin de hey, semana vamos a estar juntos sí. Bueno, me oh, gustaría oh. conocerte más en el corte, que charlemos un poco ¿De me qué quedo. signo sos? Me quedo charlando ¿De qué signo es, Pirulo? Escorpio oh, oh, Picante oh, wow, intenso. intenso Picante, como calzoncillo de Virulana <risa> <risa> la risa. <risa> Jack, escucha, viste que estaba la música del Titanic, Recién ahí en el fondo, escucha, <risa> escucha. <risa> es muy probable, escuchando esa música de fondo, chicos, es muy probable que para el show nuevo que ya estamos armando para la próxima sí. temporada pueda haber una escena de, de Titanic. Del titán. Y ahora que estoy viendo Ay. que se suma ella, puede ser la escena de Rose Rose. Re, Rose. Rose. Hello Practiquemos. Hey, déjame un pedacito de tabla. <risa> no hagas como rojo que lo dejo ahogar al otro torito. Sí, sí. Con el tamaño que tenés no. vas a entrar ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vos decís que entra. Entra en una tabla de asado. Claro. Claro, tu claro. claro, hey, tabla hey, hey, claro. de picar también. Ey, ey, voy a estar un poco, estamos. Estamos con el chico. No parece mal Che, pirulo. Vuedo decir que entraba Jack. ¿En Pero la claro, eso lo hizo de mal a la otra. ¿Cómo ah, lo dejó hogar? Mala onda. No, muy mala onda. Era una cama de dos tazas a la otra. Se y él, <risa> el otro y Lulo, pif, al fondo. son sí. muy divertidos. Te agradecemos gracias. un montón por haber venido a visitarnos porque la verdad que, que nos sacaste muchísimas sonrisas sí, en esta muchísimo. mañana. Así que el aplauso para, plaza, para Gracias, gracias, chicos. Gracias.